Hola a todos y gracias por ver este vídeo. Vamos a comenzar con los operadores relacionales. Primero explicaremos qué es un operador. En general los operadores son operadores binarios y simplemente es un símbolo que se coloca en general entre dos números y nos da un resultado. Por ejemplo, la suma es un operador, lo ponemos entre dos números y el resultado es un número. Es un operador aritmético. Nosotros vamos a estudiar los operadores relacionales. Los operadores relacionales sirven para comparar, para saber si dos números son iguales, si uno es mayor que otro, si son distintos, etc. Y el resultado no es un número, sino que es un valor de verdad. Puede ser verdadero o falso. En Python se escribe true, que es verdadero, o false, que es falso. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver todos los operadores relacionales o de comparación que existen en Python. Muchos se parecen a los de matemáticas. Por ejemplo, el mayor que se escribe igual, el menor que también. El igual a no se escribe igual, se escribe con dos signos igual y es muy importante que eso causa muchos errores. El mayor igual, que en matemáticas en general se escribe con un único símbolo. Aquí, como no tenemos ese símbolo, lo escribimos con dos, con un mayor y un igual seguido. Y el distinto, que en matemáticas se escribe con un igual tachado, pues aquí se escribe con un, un signo de admiración y luego un igual. Vamos a ver cómo se trabaja en la práctica con estos. Vamos a guardar en dos variables los números 50 y 4 y vamos a comparar estos números. Vamos a guardar en A el número 50 y en B el valor de 4. Vamos a preguntarle a Python si A es menor que B. 50 es menor que 4, eso es falso. Pues efectivamente no lo dice Python. Vamos a preguntarle si es mayor. Pues claro que es mayor. Vamos a preguntarle si es igual. No debemos olvidar que debemos poner dos signos iguales. No son iguales, es falso. Y un error muy común que se comete es utilizar un único signo igual en vez de dos iguales para hacer las comparaciones. Y esto no es correcto. Vamos a ver qué sucede. Lo ejecutamos y no nos da ningún resultado. No es que haya habido ningún error, pero vamos a ver qué ha sucedido. En la variable A hay un 50, en la variable B hay un 4. Y ahora, este 4 que está en la B se va a guardar en la variable A. Desaparece el 50 de la variable A y en su lugar va a quedar un 4. Vamos a comprobarlo. Aquí tenemos el resultado. Y ahora vamos a comparar, por ejemplo... Si A es mayor o igual que B. 50 es mayor o igual que 4. Pues sí, verdadero. Vamos a ver cuando dos números son iguales, que es cuando esto tiene más interés. Vamos a comprobar primero si 50 es mayor que 50. Pues no. Pero 50 es mayor o igual que 50. Pues sí, porque son iguales. Y debemos tener en cuenta que cuando aparecen operadores aritméticos y operadores relacionales, siempre se realizan antes los aritméticos. Por lo tanto, no es necesario poner paréntesis, aunque tampoco está de más ponerlos. Vamos a ver esta operación. Vamos a escribirla y vamos a ver qué es lo que Python hace antes. Escribimos 4 más 6 menor que 4 por 7. Bueno, pues tenemos dos operadores aritméticos. Lo primero que hace Python son estas dos operaciones, 10 y 28. Y luego compara si 10 es menor que 28. Eso creo que es cierto. Aquí lo vemos. Podríamos escribir paréntesis si no lo tenemos claro. Y la operación que ejecuta Python en realidad es esta. Estamos tecleando aquí. Vamos con otra. Vamos a ver si 45... Es mayor o igual que 3 más 6 por 7. Bueno, aquí no hay nada que hacer y aquí primero Python hace estas operaciones. En realidad hace primero 6 por 7, que son 42, y luego le suma 3. Por lo tanto, aquí tenemos un 45. ¿45 es mayor o igual que 45? Pues cierto. Es verdad. Y aunque normalmente se utilizan las comparaciones con números, también se pueden utilizar para comparar texto. Pero eso sí, debido a unos problemas de codificación que tienen que ver con cómo se guardan los caracteres en los ordenadores, pues vamos a comparar solo letras minúsculas. Y en este caso el orden que se establece es el orden alfabético. Vamos a verlo. Vamos a ver si A es menor que D. Para ello tenemos que teclear, podemos teclear entre comillas dobles o simples, y vamos a ver si es menor que D. Pues alfabéticamente A está antes que D, por lo tanto sí que es menor. Efectivamente. Vamos a ver si A es mayor que D, o sea, si en el abecedario aparecería después de la D. Eso no es correcto. Y ahora vamos a comparar, por ejemplo, casa y cama. Vamos a ver cuál está antes en el abecedario o en el diccionario. Vamos a ver si cama o casa. Según Python, esto es cierto. Por lo tanto, cama tiene que estar antes en el diccionario. Efectivamente, la C y la A son iguales, pero entonces pasa a comparar la tercera letra. Y la M en el alfabeto está antes de la S. Y esto es todo por este vídeo. Muchas gracias.